Eh, yo soy Fernando Hidalgo, eh, soy un poco el responsable de la Red Libre de acá de Anizacate. La Red Libre Anizacate es una red, eh, una red libre comunitaria que es parte de lo que es la Red mesh y que es impulsada por la Asociación Civil Altermundi. Es un barrio chiquito, tenemos 10 nodos, 10 familias conectadas. Eh, más o menos arrancamos este proyecto en el, 2000, en el 2012, el 2013. Este, con la, la ayuda de la gente de La Quintana, que es una red un poco más grande. Buenas. Yo soy estudiante, había, era estudiante de, de, de la Tecnológica y, y bueno, después me recibí, pero eh, ya traía los conocimientos, entonces yo lo que hice fue un enlace de, de Internet, traer un enlace de Internet de Altagracia en la casa de un amigo, pusimos una antena allá, pusimos una antena acá, una de torre. Y, y unas antenas y trajimos internet a, a mi casa. Y como era el único del barrio que tenía internet y que no habían proveedores, etc., nos pusimos de acuerdo con la vecina a decir bueno, ya que lo tengo uno, compartimos entre todos. Eh, bueno, ahí me encontré buscando internet y me encuentro con la red libre de, de la Quintana, que estaba aquí a 10 kilómetros, 15 kilómetros. Y charlando, así por, mandé, le mandé un mensaje a los chicos, a Nicolás y Jessica. Y un día cayeron acá, yo les conté cuáles eran mis inquietudes, ellos me contaban lo que habían hecho en, en la Quintana y la verdad que, que, que, que estaba bueno y aparte ellos ya tenían el know-how, además ya habían tenido experiencia, estaban armando equipos para precisamente lo que yo necesitaba o lo que necesitábamos acá en el barrio, así que ellos me dieron una mano con todo su, su conocimiento y yo con los vecinos aquí armamos la, las 10 casas, al principio eran 3 o 4 y al último se sumaron 10. Nosotros somos parte de la red y compartimos la conectividad, compartimos la conexión, compartimos los datos, tenemos, traficamos datos entre nosotros. Eh, eso es Internet, no es tener que conectarse a Internet para ver Facebook, para ver YouTube, para ver, sino estar conectado con las demás personas para compartir cualquier tipo de, de, de tecnología digital. Entonces, bueno, este, un poco el desafío es que la gente entienda que. Eh, no es internet gratis, sino que es una red comunitaria y que se funciona y que se hace entre todos. Si logramos que las personas entiendan esto, eh, la participación es mucho, es mucho más grande y es, y es mucho, más, eh, mucho más completa. Y un poco la anécdota que se viene a la cabeza es cuando armamos la torre acá en mi casa y cuando armamos la torre en altagracia para hacer las torres utilizamos caño galvanizado de 3 cuartos o de media, no me acuerdo en este momento, pero son caños finitos y son torres de 12 metros. Cada vez que se doblaba teníamos que bajarla de vuelta, enderezarla y subirla y éramos siete personas tratando de subir una antena, este, que se nos doblaba, nosotros tenemos que volver a enderezar, subirla, hasta que más o menos le encontramos el, el, la forma de dejarla estable y bueno, y ajustarla y, ya, y ya tenerla.